amigos de Texetera, hoy estamos con una persona de Xerox, ella se va a presentar y nos va a contar un poco qué hace. Eh, buenos días amigos de Texetera. mi nombre es Norma García y soy la encargada de la parte comercial para Xerox en Colombia. Bueno Norma, la primera pregunta que viene ya por así decirlo mandatoria porque nos la han hecho es, ¿qué significa eso de que esta es una multifuncional precisamente para pymes? ¿Qué cambia versus la de hogar y el monstruo gigantesco que va a las empresas? Pues mira, eh, son tres productos totalmente diferentes, cuando tú hablas de una impresora de hogar, cuando hablas de una de pymes y cuando hablas de una eh, impresora para entornos corporativos. La impresora de hogar está pensada para un uso que es muy esporádico, que es típicamente necesito imprimir la tarea del colegio, necesito imprimir alguna carta que tengo que enviar, no sé, a la administración del edificio, eh, quiero imprimir algo que vi eh, o la, el, el trabajo de la universidad, ni siquiera, porque ya los trabajos de universidad se se, se imprimen en, en, en sitios especializados en, en ese tipo de impresión. Entonces es una impresora que no está pensada para un uso frecuente y donde realmente el costo de la impresión pues no es relevante porque no es un uso frecuente, es un uso esporádico y es un uso que realmente está asociado como a una necesidad puntual y esporádica, como decía antes. En el caso de las pymes eh, ya es un uso mucho más frecuente ya hay usuarios que necesitan que la impresora esté disponible en el momento en que la necesitan y si bien no es un uso intenso, no es un uso alto, hay un uso frecuente. Entonces ahí es donde es importante tener una impresora que esté pensada para ese tipo de necesidades y para ese tipo de, de público, de, de usuarios. En el caso de las impresoras corporativas, pues ya son impresoras que tienen que estar eh, dentro de un entorno de trabajo, generalmente dentro de un flujo de información, ya hay temas de manejo de, de la información, de confidencialidad, de acceso a la información y también por supuesto hay, un, hay unos temas eh, mucho más detallados de controles de costos y de administración de, administración de los procesos de impresión. Entonces, en esos, en esos tres mercados, en esos, en esos tres diferentes grupos objetivos, hay productos diferentes para, para esas necesidades. Nosotros en Xerox tenemos productos eh, sobre todo para las, para las pequeñas, las pymes, las pequeñas y medianas empresas y para los entornos corporativos. Realmente Xerox no es un, no es un fabricante que tenga un portafolio de productos pensados para el hogar. Eh, empecemos por las dimensiones de un producto para hogar. Okay. Eh, esta es una máquina para un entorno de oficina. Esta máquina en el estudio de una familia en cualquier parte del mundo pues sería una máquina un poco robusta. Sí, sobredimensionada como para la casa. Exacto, tiene características que no aplican para una impresora de hogar eh, que son, y, y que la ubican para eh, pymes y para entornos corporativos. Entonces, si tú te das cuenta, esta máquina tiene un alimentador automático de documentos en la parte superior que, eh, que es útil en, en los, para los usos como escaneo o copiado, ¿cierto? Entonces, simplemente se ponen los documentos acá y el usuario puede sacar sus copias. Eh, eh, también puede hacerlo desde, desde, desde el cristal uh -huh. pero pues esto lo hace mucho más práctico porque yo puedo simplemente colocar mi documento acá darle a escanear y ya y no tengo que estar levantando la tapa y cambiando la hoja. ¿y cuál es el máximo de documentos? porque veo que acá 100. hay una pestaña 100 100, perfecto uh -huh. eh, esta máquina además, si tú miras acá el, el panel de control trae un menú que si bien es intuitivo pues también es un menú que me permite a mí un acceso rápido a, la, a las diferentes funciones de, eh, de, de, la, de la multifuncional. Entonces, inclusive me permite tener trabajos guardados y también me permite, eh, tiene funcionalidades como copiar una, una tarjeta de ID, o sea, como copiar una cédula. Está pensada mucho más para entornos corporativos y también me permite escanear, por ejemplo, a una USB. Yo en el hogar no necesito ese tipo de funcionalidad. Yo en el hogar, pues muy raro vez voy a tener que guardar un trabajo en una impresora. De hecho, las impresoras de hogar no tienen un dispositivo, un disco duro de almacenamiento, pues porque en el hogar no es necesario. En una, en una pyme sí puede llegar a ser necesario si hay algún documento que se, que se imprima recurrentemente. Perfecto. Eh, por, otro, por otra parte, pues también la bandeja de alimentación, cierto es una bandeja mucho más robusta, generalmente las impresoras de hogar, tiene una bandeja mucho más pequeña y las impresoras corporativas pues tienen la opción de tener muchas bandejas de alimentación, ¿cierto? Y también por otro lado, otra diferencia entre esta impresora y una de, de un entorno corporativo eh, eh, es el, el tipo de funcionalidad que tiene. Si bien esa tiene funciones que le permiten a un, a un usuario de oficina tener lo que necesita de manera sencilla, pues... Llega hasta cierto punto, las impresoras de, de entornos corporativos tienen eh, aplicaciones que se enlazan con, con los flujos de trabajo que ellos tengan, con los sistemas de información que ellos tengan, con los sistemas de seguridad que ellos tengan. En una PYME generalmente las personas que trabajan y que usan impresoras son un grupo eh, pequeño de personas, por eso se llama una PYME, y eh, pues digamos el manejo y el acceso a la información, eh, tiene menos complejidades y tiene menos especificaciones que, por ejemplo, una multinacional que tenga varias sedes en diferentes sitios del mundo y compartan información a nivel global, a veces información sensible, a veces información con ciertos grados de confidencialidad, no quiere decir que las, las pequeñas y medianas empresas no tengan información sensible, lo que pasa es que los grupos humanos son más pequeños y el esquema de colaboración es diferente. Ok, en ese orden de ideas yo puedo hacerle seguimiento a quién imprime y qué imprime. Eh, es, en esta impresora eh, tú puedes efectivamente programar algunos niveles de seguridad, no, no puedes llegar a, a ese nivel de, de Job Accounting, eso uh -huh. se llama Job Accounting, okay. eso, eso está pensado más en los entornos corporativos. Pues las impresoras siempre van a tener eh, un log de, de trabajos, pero pues no, no, no hay un Job Tracking y Job Accounting como si hay en el entorno corporativo. Pues porque, vuelvo y te digo, los grupos humanos son más pequeños, la colaboración es diferente, Claro, claro. El information sharing es diferente. Bueno, otra de las cosas que nos preguntaban fuera de línea algunos de nuestros lectores es, oiga, ¿yo cómo hago para elegir una impresora para una PyME? Porque muchos simplemente, como el, el gerente es el hombre que está, que hace de todo, se mm. trae la impresora de la casa, pero ¿en qué momento sé que necesito algo un poco más robusto como esto? Pues yo pienso que en el momento en que yo me doy cuenta que la impresora que yo tengo, pues tengo que comprarle tinta o suministros. Eh, no sé, cada semana, cada dos semanas y finalmente me doy cuenta del impacto que eso tiene y también me doy cuenta que mi impresora tiene muchas limitaciones en cuanto a la disponibilidad, el tipo de trabajos que me permite hacer y el tipo de funcionalidades que me hacen a mí la vida más fácil por ser el hombre orquesta. Claro. Es que no por ser el hombre orquesta yo tengo tiempo infinito y recursos infinitos. Precisamente como soy el hombre orquesta, mis recursos son limitados y mis tiempos son muy limitados. Entonces, en la medida en que yo puedo un dispositivo que me simplifique la vida, que no tenga que cambiar el consumible, no sé, cada dos semanas, porque entonces tuve que imprimir la licitación y a las 12 de la noche me quedé sin tinta. Entonces voy a tener que ir a buscar dónde está la tinta. No, aquí este, este tipo de impresoras me permiten a mí tener, por supuesto, consumibles de mayor durabilidad, porque están pensadas en torno a oficina. Me permiten a mí funcionalidades, como por ejemplo, eh, las pymes. Las Cualquier tipo de empresa siempre tiene documentos que imprime correctamente, por ejemplo, el formato de una propuesta. Yo lo puedo tener almacenado. Y simplemente llamarlo. En una impresora de hogar no puedo hacer eso. Siempre tengo que entrar, buscarlo, mandarlo, imprimirlo, ver que me quedé bien, que la tinta no se me acabando en la mitad de la, de, de la impresión. Eh, estas impresoras son mucho más administrables y simplifican la vida a las pymes precisamente porque tienen funcionalidades pensadas para ellas. Las impresoras de hogar están pensadas para el hogar, para la impresión esporádica, para la impresión sencilla, que nunca es misión crítica ni tiene, ni tiene un deadline más allá de mañana tengo que entregar la tarea. Aquí esas, el, el, el, las impresoras para pyme y las pymes, como todas las empresas, pues necesitan cumplir con plazos, necesitan entregar documentos a tiempo y si no lo tienen, pues es que es un negocio que se pierde, es, hay, hay dinero al por medio. Entonces yo pienso que eso es lo que tiene que pensar un gerente de una pyme antes de comprar una impresora o antes de llevarse a la impresora a la casa. Ok, muchos también nos preguntaban, ¿qué tan cerca estamos, sobre todo en Colombia y en Latinoamérica? de llegar al punto de no usar tanto papel, el llamado paperless. Yo veo que acá, por ejemplo, yo puedo escanear trabajos y mandarlos por mail y demás, uh -huh. o sea, no necesariamente porque sea una impresora de un imprimir, pero ¿qué tan cerca estamos de eso? Pues yo pienso que cada vez estamos más cerca, porque de hecho en Xerox nosotros ya no le decimos multifuncionales, sino asistentes de oficina, porque realmente son asistentes de oficina. Lo que busca un dispositivo de estos, es impresora multifuncional, es hacerle la vida a las personas que trabajan en la oficina mucho más fácil. Entonces, ¿qué es hacerle la vida mucho más fácil? Permitirle compartir información y permitirle distribuir información de, de una manera súper sencilla, con un clic, a través de, de touch screen. Ya no hay que saberse la función, no sé cómo y empezar a buscar en el, en el menú, sino pues es súper es intuitivo. Tiene iconos, oprimes el icono y la impresora te dice qué quiere hacer, quiere escanear, quiere copiar, quiere enviar a USB, ya. Antes no era tan sencillo, ¿verdad? Entonces, las impresoras han ido han ido evolucionando en la medida que la tecnología ha ido evolucionando y que el mundo ha ido evolucionando. Y yo creo que he hecho el espacio para decir que, pues, porque hay también como una especie de percepción de que las impresoras no son necesarias, que, pues, es que le estamos haciendo daño al planeta, que realmente, pues, el, el tema del papel no ayuda para la sostenibilidad y el futuro del, del planeta. Yo lo que pienso es que estos dispositivos han cambiado y se han adaptado y es importante que los usuarios también vean ese cambio, esa adaptación y el esfuerzo que han hecho los fabricantes por realmente ofrecerle al mercado asistentes de oficina que simplifican la vida, que permiten la el, el compartir información y el distribuir información, inclusive sin usar papel, aunque se llamen impresoras, ¿sí? porque realmente son asistentes de oficina. De acuerdo, el concepto ha cambiado bastante. Ha cambiado mucho. Ahora anteriormente también había otro mito y es que estas impresoras eran dispositivos de ver y no tocar, o sea, la gente interactuaba con ellas con un poco de miedo, ¿qué tipo de cuidados hay que tener ahora? Yo pienso que eh, cada vez Vuelve y juega son más sencillas, efectivamente, yo pienso que todos hemos vivido esa experiencia horrible que necesitábamos imprimir algo en la impresora, no quiso imprimir, eh, o estaba fuera de línea y nadie supo por qué. Eh, pero esos eh, dispositivos pues te mandan alertas, ¿cierto? En la pantalla te muestran lo que le está pasando, entonces se dice abra la bandeja, cambia el papel, cierre la tapa, ponga bien el papel del, del, del eh, alimentador automático de documentos entonces también el, el uso y la interacción con el usuario ahora son absolutamente simples y yo pienso que hay, hay algo en lo que ha, ha trabajado Xerox en su concepto de asistente de oficina y es que cada vez más el display de una, de una, de una multifuncional, de un asistente de oficina se parezca al de un teléfono celular y yo pienso que ahí ya hay como una, como que no hay una, no hay una, hay una transición lógica entre una touchscreen de una cosa tan cotidiana como un teléfono inteligente a una, a una pantalla de una impresora, es, los iconos son muy parecidos, la funcionalidad es muy parecida y ya todos estamos mucho más familiarizados con oprimir el icono y que algo pase. Claro. Antes eso no pasaba. Bueno, y ahora vamos con la parte dura, el precio, ¿cuánto puede costar? Más o menos un, un dispositivo de su versión básica puede costar alrededor de $1.100 dólares, que finalmente vuelve y juega. Lo que hay que mirar es eh, la, la permanencia en el tiempo del uso que yo le voy a dar, versus la inversión que voy a hacer, pues porque ahí vuelve y entonces el usuario comienza a pensar, ah no, pero yo me compro una impresora de hogar que me cuesta, no sé, 100 dólares, 200 dólares y con eso soluciono mis temas, sí, pero finalmente cuánto le cuesta los tiempos en que la impresora no va a estar disponible, cuánto le cuesta los tiempos en que va a tener que buscar a alguien que se la pueda poner en, en línea, cuánto le va a costar el tiempo ir a buscar el consumo y esperar para que se lo traigan hay muchos costos ocultos que a veces los usuarios no tienen en cuenta, entonces deciden de comprar una impresora pensada para su entorno de, su entorno de trabajo y, y recurren a comprar impresoras que si analizaran los costos ocultos, eh, pues simplemente el costo-beneficio no, no sería una relación positiva. En este tipo de, de, de impresoras, de asistentes de oficina, si bien eh, la inversión inicial es diferente, de un orden de magnitud diferente, pues es que el, el costo en el tiempo va a ser mucho más favorable y el costo-beneficio va a ser va a ser una relación positiva. Ok, y a nivel de consumibles, ¿qué costos tienen o, o cómo...? Eso depende mucho, igual que igual que en el precio, lo que te estoy dando son precios de referencia, a nivel de consumibles también va a depender mucho del de, de tipo de consumible que compren, si es de larga duración, si es de pequeña duración. Pero lo que, lo, que, lo que sí puede tener la claridad el usuario es que está pensada para entornos de oficina y está pensada para que la relación costo-beneficio en un entorno de oficina sea positiva. Bueno, y seguramente la última pregunta que es la que inclina la balanza es la garantía. ¿Qué garantía tiene? Nosotros en nuestros productos tenemos un año de garantía de fábrica. Eh, en este tipo de impresoras eso es, pues, es más que suficiente porque están pensadas para que duren en el entorno de oficina y por supuesto con el manejo adecuado. Hay precauciones básicas que se deben tomar, como por ejemplo que esté conectado a una corriente que sea estable, que los usuarios, eh, si van a alimentar algo por el, el, el alimentador automático, pues no esté con ganchos porque eso raya los cristales. Sí, hay cosas básicas que hacen los usuarios, no tenemos en cuenta, pero que afectan la duración del emprendedor. Esto tiene cabezales, ¿cierto? Es tóner. Eh, bueno, el tóner. Me imagino que al ponerlo hay que tener también un cuidado específico. Pues básicamente es poner la botella eh, tal y como aparece en el, dibuji en el, en el dibujito, siempre hay, una, siempre hay una, como una iconografía que le dice al usuario como una manera adecuada de ponerlo, es intuitivo, es simple, lo puede cambiar el usuario, eh, no tiene mayores complicaciones, tenemos técnicos eh, capacitados a nivel nacional para que le presten el apoyo al usuario que quieran, eh, pueden llamar a, a los técnicos y comunicarse con ellos, eh, y pues les hacen una visita, pueden hacer mantenimientos preventivos, eh, pueden también hacer mantenimientos correctivos, se, se consiguen los consumibles, se consiguen las partes, digamos que ceros, no eh, lanzaría un producto al mercado al cual nos pudiera dar todo el acompañamiento y todo el servicio pues venta que, que requiere cualquier tipo de usuario. Perfecto, muchas gracias. Bueno, gracias a ti.